Hola. Bienvenidas y bienvenidos. Para ver qué versión de BIOS tenemos actualmente y desde cuándo hay varias formas. Hoy vamos a ver la más fácil. Entramos al buscador que tiene Windows y buscamos información del sistema. Aquí está el resumen del todo su sistema y puede ver su versión de BIOS y la fecha de instalación. No se olvide de apoyarme, por favor. Muchas gracias por la visita.